están perfectamente identificados quienes provocaron la muerte, independientemente perdóname, sí. que no se sepa específicamente quién la cometió por eso son coautores de la muerte, tanto el que le dio una patada, el que le dio la patada siguiente el que le pegó en el estómago, o el que le pegó en la cabeza, son coautores, lo que llama co coautoría paralela es decir, no son sí. coautores son, por, hay coautoría paralela cuando vos haces lo mismo, es decir, cuando todos le pegan a ¿Todos? ¿Los ocho? Bueno, no, no, los, seis. Por, los eso, seis por eso esos seis, es, las pruebas son abrumadoras. O sea, porque es, hay prueba fílmicas, testimonial, este, este, este, todo tipo. Genética. Genética. Pues esos seis, yo creo, van caminando solitos ¿Y a la perpetua. Que, ¿Y los otros? Los otros creo que podrían haber sido defendidos mucho mejor, o sea, porque eres... no van a poder acreditar un plan previo. Ahí voy. Lo que pasa es que los, lo defiende el mismo abogado. Es Muchas veces pésimo. para tratar de salvar a los seis, sí. entonces tratan de rescatar... A muy, de... muy mala estrategia ¿Qué, qué hubiera... y yo los hubiera cambiado. No puede, vos no puede defender intereses contrapuestos. Sí. ¿Qué hubiera pedido usted para los otros dos? Yo para los otros dos, la, la, la, respecto del homicidio de, tipo de, de la víctima, ninguno. Ahora, porque, pero... porque yo hubiera, hubiera demostrado, hubiera tratado de demostrar, definitiva de, de, después lo resuelve el tribunal, que no hubo un plan, que no hubo un plan y que yo salí. ¿Y cuál hubiera sido la calificación para esos dos? La calificación respecto de eso soy totalmente inocente. Me podrán... Me podrán con quien yo me pegaba. Pero para eso, ¿qué tenía que haber hecho? Declaré el primer día. A ver, Favale, que nunca no me hablar. Hablar. pegué y no sabía Dale. lo que pasaba. No, porque a se en manda. este marco, ese es el plan A. El plan sí. A es, tengo ocho acusados, sí. defiendo a los ocho con un homicidio en riña. Ahora, si el juicio me empieza a llevar para otro lado, es decir, acerca a algunos más a la escena del crimen y aleja a otros, está el plan B, que es esperar un homicidio simple con Ahora, dolo eventual no. y dejar a alguno de ellos fuera de la escena. ¿Esto es probable, doctor? ¿Un homicidio simple con dolo eventual? Igual, a ver, nos estamos metiendo mucho que hicimos claro, la gente. No, no pero que lo La claro. es, no, es, claro, claro, gente, como un, abogado, claro. como un abogado, como un abogado, dice, bueno, voy a pedir blanco, pero si no me sale blanco, pido negro. No, bueno, o sea, eso, eso, es no, un abogado, no, eso se puede ¿no? hacer, se pueden hacer pedidos subsidiarios. Y, y después se negra hacer y después hacer pedidos subsidiarios, lo que no se puede hacer son los pedidos ridículos. El dolo eventual no tiene nada que ver en esto, porque el dolo eventual es? Es cuando te representás, cuando no tenés la intención, pero te representás y seguís actuando. Pero acá, acá también hay algo, algo importante, porque han salido a hablar abogados y dicen cualquier cosa. El dolo, es decir, la intención, no se prueba con lo que uno quiere, se prueba con lo que uno hace. Exactamente. Yo te pego un tiro en la cabeza, no puede decir no te quise matar. Si yo te pego una patada en la cabeza. No puedo decir que te quise lesionar. Claro. Ahora, vos me preguntaste qué, qué harías si defiendo a esos dos. Ah. ¿Qué, haría, ¿Qué haría si defiendo a Thompson? ¿Qué haría? ¿Qué, harías? ¿Qué haría si defiendo a Thompson? Bueno, el primer día di le digo que en realidad no salía a matarlo y luego lo llorar los 20 días de juicio. No lo tengo así, sí. silencioso, mirando con cara de... Bueno, que no, no estás cuyo. de acuerdo no, para que... nada con la defensa del no, para nada. ¿Qué tiempo tienen para cambiar la defensa?